que, lo que la, la forma de subjetivación en la pandemia es construir el miedo, el, la pedagogía del miedo. No hay nada más peligroso que otro sujeto, pero eso siempre es así, no, no tiene que ver solo con la pandemia. Siempre el otro es la ocasión de los mayores dolores.